todos aquí Charlie el comentario y estamos aquí en un vídeo de curiosidades chon chon chon si y corón aquí está la curiosidad hice otro por ahí eh, los diseños pueden ser diferentes y los bloques también y bueno les explicaré cómo sirve bueno primero Aquí como verán puse sousante abajo y hielo arriba. Y, y para poner las tractors tuve que poner esta como parandilla. Mm, así se diría. Eh, para estar así. Es obligatorio todo. O sea, tener así. Los, los bloques de o sea que estemos así o sea, de dos bloques pues puede ser como sea y bueno funciona así siempre siempre siempre tenemos que sur en survival o en aventura es lo mismo con tal de que no huele aquí vamos, nos, nos preparamos corremos y spameamos la barra espaciadora una, dos, tres ¡Ah! Como Tenemos Tenemos Velocidad máxima Aunque se puede hacer con, con el beacon Pero pues, Hay diferentes diseños Lo puedes hacer en survival Aunque el hielo sería un poco imposible Bueno, imposible no Sino un poco, mucho difícil hoy en un verán un en, el, en la barandilla, y pues nada, yo destruyo a esta, destruyo a porque me gusta Y pues nada, esto ha sido todo. Y creo que la verdad, si sí, se puede hacer con túneles o, o algo en mapas de aventuras o algo. Y pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.